que te inspira con los mejores videos del momento. Aquí en SOTS TV, televisión por internet. No te desconectes. Bueno, nosotros nos llamamos Exqueban y significa prostituta en maya. Bueno, la historia de, del nombre es eh, una leyenda que viene como de los tiempos de los mayas, en donde había dos mujeres en un poblado, una se llamaba Exqueban, era una prostituta que intercambiaba sus servicios sexuales por... Eh, pues medicinas o eh, asilo para los viajeros y había otra que se llamaba Xtabai que era como una mujer muy recatada cuando muere Xkeban, eh, mucha gente va a su funeral, es muy querida por todos y crecen flores silvestres en, en su tumba y cuando Xtabai muere, muere sola en su casa y este, pues tardan mucho tiempo en encontrarla, se apesta el cuerpo y nadie va a acompañarla a su funeral, entonces el lema de, del, del cuento y de la banda es nada, es lo que parece. Bueno, eh, está André en la batería, Joel en la guitarra, Luillo en, en el bajo y Cristian en la guitarra y yo soy Ileana la voz. Bueno, ahorita acabamos de grabar un disco el año pasado, está eh, por salir en octubre, el disco es homónimo, se llama Exqueban, eh, estén pendientes de la página para saber dónde y cuándo va a ser la presentación exactamente, eh, la página es eh, www.facebook.com diagonal exqueban.oficial o el twitter arroba exqueban, se, se escribe xkeban. Bueno, yo soy un poco más noventero del New Metal, eh, me gusta mucho Slipknot, me gusta mucho System of a Down, me gusta mucho de Mars Volta, ¿tú Joel? No, por mi parte mis influencias son eh, más progresivo clásico como King Crimson y algo más actual como Opet. Eh, mis influencias totalmente son eh, System of a Down, eh, Slipknot, Incubus, um, bandas eh, norteamericanas realmente me, eh, me he inclinado un poco más, Pearl Jam, eh, realmente son las bandas que a mí me, me siguen gustando a pesar de que ya tienen muchos años de que ha, han salido, ¿no? Entonces, soy más de, de... Ah, bueno, y de México, sí me gustaba mucho lo que era Santa Sabina, La Cuca, yo soy muy fan de estas bandas, y también Café Tacuba un poco. Pues yo también, como el compañero Joel, me inclino más hacia el progre, Pink Floyd, Crimson, Frank Zappa, un pedo más entero viajadón, caballero. Pues Pink Floyd, Frank Zappa, Buckethead, Nick Hipa, más guitarristas, Guthrie Govan. Pues en español eres del silencio tal vez. Desde el 2005 que empezamos con este proyecto, todo ha sido, eh, ahora sí que cada quien le agrega algo. Entonces la letra puede salir tanto de André el baterista, yo tengo algunas letras, este, Luis, yo también he escrito algunas. Eh, ellos son nuestros nuevos integrantes, apenas se acaban de incorporar a nosotros en marzo, en marzo. Anteriormente teníamos otro guitarrista, Ricardo Vélez, pero ahorita ellos son nuestros nuevos integrantes, nuestra nueva familia, yo creo que es nuestra, nuestros nuevos hermanos. Vamos a descansar un poco, como unas dos o tres semanas y vamos el 16, a Coacalco, el 16, de, el, el 10, también vamos a estar por el lado, el lado norte, después en octubre vamos a hacer presentación del disco, aún no definimos un lugar este, en específico, estamos por, lo, por definirlo, Después vamos al, al Cervantino a, a tocar ahí dos fechas, me parece, 18 y 19. De hecho, el año pasado también eh, participó exqueban eh, tuve la oportunidad de verlo por, por, eh, por internet. Realmente, cuando fuimos al Cervantino fue una experiencia inolvidable para nuestra banda, ya que, bueno, el público, como dice Joel, fue tan, bastante receptivo con nosotros. Tocamos dos fechas, el viernes y el sábado, y la verdad, nos quedamos con queriendo más, entonces ahora vamos a regresar este octubre y pues estamos con las ganas ya al tope, no, o sea, 100% vamos a ir. Y lo padre va a ser que vamos a ir con dos integrantes nuevos y con nuevas rolas, Entonces y el disco. Sigan rockeando como rockearon el año pasado y pues les llevamos la sorpresa de, del disco y pues vamos a regalar algunos discos para ellos para que se aprendan más chido. Esperamos que nos reciban con los brazos abiertos, eh, tenemos muchas ganas de de tocar para ellos, y va a ser todo un placer. Eh, se diviertan al máximo en el Cervantino, que para eso es el Cervantino, no aparte de la cultura que todo eh, des se desenvuelve des en, en esos días, que también disfruten de la música que callejera que vamos a presentar esos días. Que se la pasen de huevos, solo eso. Que disfruten las nuevas propuestas que traen bandas independientes, que se salgan un poquito de lo comercial y que escuchen el talento que anda rondando por los circuitos gran abrigo. Oigan a las bandas independientes y no dejen morir el rock en México. El, ah, sí, vamos a estar en El Chopo también el 8 de noviembre. El 8 de noviembre también ya tenemos una cita ya en El Chopo, que la verdad es una plataforma in increíble para todas las bandas independientes. Entonces ahí nos veremos el 8 de noviembre. Nosotros somos Exkeban y estás en Sots TV, televisión por internet. ¡No, no te des desconectes! Conmique.